Más de 100 personas, entre ciudadanos y profesionales del ámbito social, educativo, sanitario y laboral, han participado en la undécima edición del Espacio Técnico de Relación del Proceso Comunitario de la Zona Sur. En estas jornadas se expusieron los diferentes servicios y recursos de empleo que actualmente existen en la Zona Sur, como el Servicio Andaluz de Empleo, los servicios del Ayuntamiento de Jerez, las diferentes entidades sociales que desarrollan proyectos en este ámbito. El Centro de Profesorado de Jerez, con la oferta de formación profesional, y la Asociación de Empresarios y Comerciantes ADECOSUR. Son una jornada importante porque fundamentalmente es un espacio de encuentro y de relación de todos los sectores que están interviniendo en el territorio. Aquí la clave es que el territorio es el centro, las políticas públicas, ...cómo podemos cooperar, cómo podemos corresponsabilizarnos... ...en la mejora de la zona, yo creo que esa es la clave principal. Primero el, el trabajar en red de esta forma... ...y hacer un diagnóstico de lo que está pasando aquí... ...de qué se puede mejorar, qué falta, qué tenemos... ...con qué cosas contamos, qué tenemos que potenciar... ...para nosotros ha sido un, una forma de trabajar muy rica tanto a nivel técnico, entre compañeros, porque nos conocemos y podemos eh, establecer una sinergia con lo que tenemos, como yo creo que a nivel de población. Este, pro, este proyecto la verdad que no, nos nutre y aprendemos mucho, porque muchas veces nos enteramos de cosas que no sabía que existían y, y eso lo que nos hace también es, es mejorar y, y avanzar. Yo creo que esto es una cosa que, que la unión hace la fuerza y con este proyecto se, se ve claramente que, que crece. Cuando hablamos de desarrollo local nos estamos refiriendo a cómo activar todas las fuerzas endógenas que tiene la zona sur para que mejore. Y en este sentido cada uno tiene su parte de responsabilidad. Lo tienen por supuesto los servicios sociales, lo tienen los centros educativos, lo tienen las entidades sociales, lo tiene el tejido empresarial. Y se trata de que cada uno asuma esa parte de corresponsabilidad. Entonces para mí fue una de las experiencias más bonitas, el ¿no? ponerte cara, el saber quién es, quién es el que está al lado del, del teléfono... Y, y, ...y yo creo que eso ha fomentado que nos coordinemos mejor... ...que nos repartamos mejor, que nos informemos mejor... ...que derivemos mejor a, la, a las personas". Se han compartido en esta jornada... ...dos experiencias exitosas de desarrollo local... ...llevadas a cabo en otros territorios del proyecto... ...de Intervención Comunitaria Intercultural en España. Hacemos una serie de actividades que, lo, que van orientadas más a conectar al comercio con los retos que tiene el territorio, que normalmente son retos que tienen que ver con la salud, con la educación, con el medio ambiente, con el urbanismo. Entonces, con todo esto lo que hacemos es visibilizar toda la dimensión que puede tener un comercio, más allá de la, de la transacción comercial, para que la gente descubra que apostar por el pequeño comercio es apostar por la vida del barrio, por la convivencia y al final acabar beneficiándose toda una comunidad. Bueno, pues nosotros en el proyecto Barrio por el Empleo lo que intentamos es acompañar a las personas que están buscando empleo desde el propio barrio, para que se sientan acompañadas, que conozcan todo, todo a todo lo que puedan acceder cerca de su territorio, puedan conocer a otras personas de su barrio que están en su misma situación y también trabajamos con los recursos de empleo y con los recursos sociales, servicios sociales, el centro de salud, para poder estar coordinados y dar una respuesta a esas personas y a esos vecinos de forma coordinada y de forma forma integral. Los resultados como más, más visibles pues son inserciones laborales, ¿no? pero también hay otro, otra serie de, de resultados que buscamos. ¿no? Unión dentro del barrio, que los vecinos se conozcan, que se sientan acompañados, que, que crear el, el, la visión de comunidad. Y he visto la cantidad, la capacidad de convocatoria que tiene un encuentro como este a nivel técnico con casi 100 personas, bueno me he quedado abrumada. ¿no? Los resultados, las acciones que presentan, muy, muy muy, muy potentes, muy positivas, muy integradoras y, y nada más que felicitarles. Esta actividad se enmarca en el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, una iniciativa de Fundación Bancaria La Caixa, en diferentes territorios del país y que desde 2010 desarrolla CEAIN en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez, la Junta de Andalucía, Cáritas, Fundación Secretariado Gitano ...y diferentes entidades sociales y colectivos ciudadanos. Ahora mismo Jerez es puntero en, en todo el Estado. En pocos territorios hay con la capacidad de movimiento... De, de, de, de, ...de vinculación y de trabajo a nivel ciudadano, técnico e institucional. Creo que es una joya que, que tenemos que, que cuidar... ...y que además tenemos que difundir fuera... ...porque creo que esto también nos da... ...nos pone las pilas ¿no? a otros territorios... ...que igual tenemos otro tipo de, de, de dinamismo... ...y que, que nos sirve para tomar como ejemplo". La jornada culminó con una sesión de trabajo en grupo... ...en la que los diferentes profesionales de la zona sur... ...trabajadores sociales, personal sanitario... ...educadores, empresarios locales... ...formaron varias mesas de trabajo... ...para poner en común impresiones, experiencias... ...diferentes perspectivas... Y lo más importante, propuestas reales para incentivar el desarrollo local de la zona en la que ejercen su profesión, viven su día a día y de la que muchos de ellos son vecinos y vecinas de toda la vida.